Damián Rosso. Les quiero pedir, pedir excusas eh, a todos mis seguidores alrededor del mundo que están esperando para el día de ayer, día de lunes eh, la lectura del tarot en eh, los diferentes signos, signos astrales no se pudo realizar eh, por unos, algunos quebrantos de salud que se me presentaron a última hora por esa razón no se les presentó la lectura semanal del tarot eh, yo realizo el mismo lunes la lectura del tarot para ser más preciso, o sea, yo lo grabo semanas atrás y lo lanzo el al lunes no, sino que el mismo día, lunes lunes lo grabo y lo lanzo. Por esa razón no os puedo presentar, tenemos que de salud, pero ya para la próxima semana ya lo tendrán nuevamente. Los que quieran una consulta personal conmigo o una cita por videollamada, una consulta por videollamada para solucionar cualquier tipo de problemas sentimentales, que se le bloquean los caminos, que se le cierran los caminos, eh, cualquier tipo de problema que tenga, nosotros se lo podemos solucionar. Mi nombre es Víctor de Barroso, acuérdese 320-696-2816 o el 315-630-4823. Código país57 Colombia. Atrévete ya y déjate sorprender.